gobierno y en concreto la pasividad del Partido Socialista frente al secuestro de la cooperante española por parte del Estado de Israel, la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, que lleva cerca de dos meses secuestrada bajo eh, condenas de colaboración y financiación del terrorismo nada más y nada menos. Queremos transmitir a la opinión pública y a las instituciones la gran preocupación que tenemos por la situación de nuestra compañera Juana Ruiz Sánchez, ciudadana española residente en Palestina desde hace más de 35 años, que trabaja como coordinadora de proyectos en la organización sanitaria Palestina Health Work Committees. Juana ha sido arbitrariamente detenida y encarcelada por el Estado israelí, desde hace ya casi dos meses, sin que medie ningún cargo concreto contra ella. El Tribunal, israelí, el tribunal Militar de Israelí la acusa de financiación terrorista. Queremos recordar que Juana Ruz Sánchez es trabajadora cooperante de la salud en Palestina. Coordinadora de proyectos que se están subvencionando y están sometidos a escrupulosos controles. Algunos de los proyectos subvencionados por dinero español. Juana, la detención lugar el martes 13 de abril de 2021 a las 5.45 de la mañana, cuando se presentaron en casa de la familia de Juana en la localidad cisjordana de Beisaur, cerca de la ciudad de Belén, más de 20 soldados israelíes fuertemente armados. Tras intimidar a Juana, a su esposo palestino y a su suegra, que vive en el hogar familiar, se llevaron a Juana Ruiz Sánchez para interrogarla. Se trata, pues, de un larguísimo interrogatorio que aún se prolongará. Juana lleva más de dos meses detenida. Previamente, en la madrugada del 8 de marzo de 2021, el Ejército israelí allanó la oficina de Health World Committees, organización que se ocupa de asistir sanitariamente a la población palestina. La organización sanitaria en la que trabaja Juana... Deteniendo además al responsable del Departamento de Contabilidad, Abu Sarbak, que continúa en prisión y llevándose equipos informáticos y documentación relacionada con el trabajo humanitario que Health World Committee realiza en colaboración con organizaciones internacionales, entre ellas varias ONGs del Estado Español y con fondos de donantes españoles. También está detenido Saita Abad, que en la actualidad no mantiene relación con los Health World Committee, pero que fue responsable del Departamento de Contabilidad hasta hace dos años. Mediante este manifiesto pretendemos también pedir la libertad para ambos que están igualmente en detención administrativa. Estas circunstancias nos hacen sospechar que los responsables de las detenciones buscan demostrar algún tipo de delito vinculada con la financiación de los proyectos que realiza Health World Committees, e involucrada Juana Ruiz en esta acusación. Consideramos que es imposible que los proyectos financiados por la cooperación en nuestro país puedan tener ningún de viso delictivo, ya que la cooperación española, mayoritariamente pública, obliga a la realización de actividades previstas y la justificación completa de la financiación de los diferentes proyectos, que se han llevado a cabo con nuestro apoyo. Estamos aquí concentrados porque el Estado de Israel mantiene presa desde hace más de dos meses a la ciudadana española cooperante Juana Ruiz Sánchez, trabajadora de los Herwork Committees. Los Her Committees han realizado decenas de proyectos sanitarios y sociales con ayuda de la cooperación de nuestro país. Son actividades como llevar la prevención sanitaria a las aldeas de Cisjordania, vacunar a los niños y niñas de Jerusalén Este, que el gobierno israelí se ha negado sistem sistemáticamente a vacunar, llevar la salud prenatal y natal a las mujeres de Cisjordania, realizar campañas de información y formación en innumerables cuestiones relacionadas con la salud con los hábitos sanitarios o con la prevención de enfermedades más comunas en la zona. Atender gratuitamente al 40% de sus pacientes en las 14 clínicas que tienen los Health World Committees por el territorio bajo la autoridad palestina y otras actividades por el estilo que difícilmente podrían considerarse sospechosas de constituir ninguna clase de delito. El Estado de Israel únicamente pretende criminalizar la cooperación en Palestina y criminalizar los movimientos sociales de solidaridad con Palestina. A pesar de su carácter humanitario y sanitario, o quizás precisamente por eso, la Health World Committee está siendo atacada intermitentemente por el Estado de Israel en una política de represión, desgaste y desmantelamiento de las organizaciones de la sociedad civil palestina. Exigimos la inmediata liberación de Juana Ruiz Sánchez, ciudadana española cooperante en Palestina, presa desde hace dos meses por el Estado de Israel. Exigimos igualmente la liberación del resto de las personas retenidas en el transcurso de esta nueva operación de acoso hacia la organización Her World Committees. Exigimos al Estado de Israel el respeto del derecho internacional humanitario y a los derechos humanos de la población palestina. Exigimos al Estado de Israel la reparación material de los bienes dañados y o confiscados a las World Committees y a, a algunos de ellos financiados por la cooperación española. Exigimos al gobierno español que tome cartas en el asunto y que presione cuanto esté en su mano para lograr la liberación de Juana Ruiz Sánchez con carácter inmediato. En ese sentido, estamos concentrados frente a la sede del PSOE partido en el gobierno para reclamarle que se ponga al lado de la legalidad internacional y presione al Estado de Israel por la liberación de Juana Ruiz Sánchez y los otros dos compañeros de la Firewall Committee secuestrados por el Estado de Israel. Asimismo, hacemos un llamado al Gobierno de España, a la comunidad internacional, para que presione al Estado de Israel para que termine hizo facto de las políticas racistas y de aparge que lleva a cabo contra la población palestina dentro y fuera del Estado de Israel. Hacemos un llamamiento a todas las personas y organizaciones que luchan por los derechos humanos en general y por los derechos del pueblo palestino en particular a que se sumen a las protestas que se están llevando a cabo por la liberación de Juana Ruiz Sánchez, cooperante española secuestrada por el Estado de Israel desde hace casi dos meses. del pueblo palestino Israel asesino del pueblo palestino Israel asesino del pueblo palestino Israel asesino del pueblo palestino Israel, asesino. asesino Juan Arríe, libertad Juan Arríe, Nos encontramos concentrados frente a la sede del Partido Socialista de Santander para exigir al Partido Socialista partido en el gobierno y responsable de asuntos exteriores que presione y haga cuanto está en sus manos para exigirle a Israel la inmediata liberación de la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, presa por el Estado de Israel desde hace más de dos meses. Se acusa a Juana, Sánchez, a Juana Ruiz Sánchez, cooperante española desde hace más de 36 eh, años en, en Palestina, trabajadora de los Hair World Committees, organización que trabaja en materia de salud en, en territorio palestino, se, se la acusa de financiación de grupos terroristas. Los proyectos llevados a cabo por la Hair World Committees están financiados en, en muchas ocasiones por capital español. Y esto es sometido a un riguroso control, por lo que entendemos que estas acusaciones no tienen ningún fundamento. Su único propósito es criminalizar la cooperación con el pueblo palestino y amedrentar a las personas solidarias con la causa palestina. Sufriendo la población israelí desde hace más de 70 años. Israel, con, estas, con esta persecución a cooperantes y activistas en solidaridad del pueblo palestino y por los derechos humanos en Palestina, busca eh, criminalizar y amedrentar a este movimiento. La inmediata liberación de Juana Ruiz Sánchez, operante española presa desde hace más de dos meses, secuestrada por el Estado de israelí, Israel, sobre la que pesan acusaciones de financiación de grupos terroristas. Exigimos la inmediata liberación de los dos compañeros presos, también trabajadores de la Hell World Committee. Exigimos al Estado de Israel el respeto del derecho internacional humanitario y a los derechos humanos de la población palestina. Exigimos al Estado de Israel la reparación material de los bienes dañados y confiscados a la Hardware Committees, algunos de ellos financiados por la cooperación española. Exigimos al gobierno español que tome cartas en el asunto y presione cuanto esté en su mano para lograr la liberación de Juana Ruiz Sánchez con carácter inmediato. Por eso nos encontramos concentrados frente a la sede del Partido Socialista, partido en el gobierno responsable de asuntos exteriores. El gobierno de España debe presionar a Israel para que libere de forma inmediata a la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, sobre la que se acusa, el Estado de Israel acusa, sobre la que cae una acusación por parte del Estado de Israel de financiación de grupos terroristas. Esta, financiación, esta, esta acusación es del todo infundada y busca criminalizar la cooperación con el pueblo palestino y amedrentar a luchadores sociales y por los derechos de humanos en Palestina. No podemos permitir que nuestros gobernantes miren para otro lado. Es el momento ahora de elegir de qué lado estar, de la legalidad internacional y de los derechos humanos y presionar al Estado racista de Israel para que cese las políticas racistas y la apartheid contra el pueblo palestino, cese la ocupación. Juan Ari, libertad, Juan Ari, libertad, Juan Ari, libertad, Juan Ari, libertad, Juan Ari, libertad, Juan libertad. No es una guerra, es una. Argentina. No, no es una guerra, es un genocidio. Es una guerra, es un no es una gorra, es un genocidio. No es una gorra, es un genocidio. No es una gorra, es un genocidio. No es una gorra, es, es un genocidio. No es una gorra, es un genocidio. Nos encontramos concentrados frente a la sede de Tesoet para transmitir a la opinión pública.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 Tras intimidar a Juana, cooperante nacionali con nacionalidad española, a su esposo palestino y a su suegra que vive en el hogar familiar, se llevaron a Juana Ruiz Sánchez para interrogarla. Desde entonces, hacen ya más de dos meses. Se trata, pues, de un larguísimo encierro que aún se prolongará hasta que ha sido decida el tribunal israelí. Previamente, en la madrugada del 8 de marzo de 2021, el ejército israelí allanó la oficina central de Hair Work Committees, la organización sanitaria en la que trabaja Juana, en la ciudad de al -Berí. Deteniendo al responsable del Departamento de Contabilidad de los Health World Committees, Taiser Abu Sarbak, que continúa en presión y llevándose equipos informáticos y documentación relacionada con el trabajo humanitario que los Care World Committees realiza en colaboración con organizaciones internacionales, entre ellas varias ONGs del Estado español y con fondos donantes españoles. Estas donaciones y esta financiación son siempre sometidos a escrupulosos medios de control, por lo que consideramos las acusaciones por parte del Tribunal Militar de Israel a todas luces construidas. Su intención es perseguir y amedrentar a los cooperantes en territorio palestino, así como a los luchadores sociales solidarios con la causa palestina. También está detenido Said Abad, que en la actualidad no mantiene relación laboral con los Cardboard Committees, pero que fue responsable del Departamento de Contabilidad hasta hace dos años. Mediante esta acción también pretendemos pedir la libertad para ambos, que están igualmente en detención administrativa. Estas circunstancias nos hacen sospechar que los responsables de las detenciones buscan demostrar algún tipo de delito vinculado. con la financiación de los proyectos que realiza la Health World Committee y que pretende involucrar a Juana Ruiz en esta acusación.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 Realizar campañas de información e formación en innumerables cuestiones relacionadas con la salud, con los hábitos sanitarios o con la prevención de las enfermedades más comunes en la zona. Atender gratuitamente al 40% de sus pacientes en las 14 clínicas que tiene la World Promitis por el territorio bajo la autoridad palestina y otras actividades por el estilo que difícilmente podrían considerarse sospechosas de constituir ninguna clase de delito. A pesar de ello, Juana Ruiz Sánchez, cooperante con nacionalidad española, lleva dos meses presa, secuestrada por el Estado de Israel. A pesar de su carácter humanitario y sanitario, o quizás precisamente por eso, la hard World Committee se está siendo atacada intermitentemente por el Estado de Israel en una política de represión, desgaste y desmantelamiento de las organizaciones de la sociedad civil palestina. Una vez más el Estado de Israel viola el derecho internacional y la comunidad internacional, con el gobierno de España incluido, callan y otorgan. Por ello exigimos la inmediata liberación de Juana Ruth Sánchez, cooperante española presa desde hace más de dos meses por el Estado de Israel. Exigimos igualmente la liberación del resto de las personas detenidas en el transcurso de esta nueva operación de acoso hacia la organización Hair War Committees. Exigimos al Estado de Israel su respeto al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos de la población palestina. Exigimos al Estado de Israel la reparación material de los bienes dañados y o confiscados a la Hair War Committees, algunos de ellos financiados por la cooperación española. Estamos concentrados en la sede del PSOE de Santander, partido en el Gobierno de España y responsable de asuntos exteriores, para exigir al Gobierno español que tome cartas en el asunto y presione cuanto esté en su mano para lograr la liberación de Juana Ruiz Sánchez, con carácter inmediato. Es momento de decidir de qué lado estamos, si estamos del lado de los derechos humanos o de la vulneración de los mismos. Israel viola sistemáticamente la legalidad internacional y los derechos humanos del pueblo palestino. Estamos concentrados frente a la sede del PSOE para reclamar que medie ya o cuanto está en sus manos para exigir la liberación de Juana Ruiz Sánchez, cooperante española presa por el Estado de Israel desde hace más de dos meses. A su vez, hacemos un llamamiento a todas las personas y organizaciones que luchan por los derechos humanos en general y por los derechos del pueblo palestino en particular, que se sumen a las movilizaciones que se están llevando a, caso, a cabo y que exijan en, este exija en este inmediato la inmediata liberación de Juana Ruiz Sánchez y de los compañeros de la Care World Committee. ¡Juana Ruiz! ¡Libertad! ¡Juana Ruiz! No! partido del gobierno responsable de asuntos exteriores que no se ponga de lado frente a las sistemáticas violaciones de los derechos humanos por parte del Estado de Israel y presione y haga cuanto esté en su mano para exigir la inmediata liberación de Juana Ruiz Sánchez, de española secuestrada por el Estado de Israel desde hace más de dos meses. Sánchez, cooperante con nacionalidad española, secuestrada por el Estado de Israel desde hace más de dos meses, trabaja para, desde hace más de 36 años para la Hair World Committee, organización de cooperación por la, de la salud que opera en territorio palestino. La Hair World Committee ha realizado decenas de proyectos sanitarios y sociales con ayuda de la cooperación de nuestro país. Son actividades como llevar la prevención sanitaria a las aldeas de Cisjordania, vacunar a los niños y niñas de Jerusalén Este, que el gobierno israelí ha negado sistemáticamente vacunar en su política de apartheid racista contra el pueblo palestino. Llevar la salud prenatal y natal a las mujeres de Cisjordania, vacunar, la, realizar campañas de información y formación en innumerables cuestiones relacionadas con la salud, etc. Todas ellas actividades difícilmente... ...sospechosas de constituir ninguna clase de delito. El Estado de Israel busca con esta persecución amedrentar a la cooperación con el pueblo palestino... ...y a los movimientos sociales solidarios con el pueblo palestino. Por ello exigimos la inmediata liberación de Juana Ruiz Sánchez... ...cooperante española secuestrada por el Estado de Israel desde hace más de dos meses... Exigimos igualmente la liberación del resto de las personas retenidas en el transcurso de esta nueva operación de acoso contra las organizaciones de cooperación en territorio palestino. Exigimos al Estado de Israel el, de, el respeto al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos de la población palestina. Nos encontramos frente a la sede del Partido Socialista de, de Santander para exigir al gobierno español que tome cartas en el asunto y que presione cuando esté en su mano para lograr la liberación de Juana Luis Sánchez con carácter inmediato. El gobierno de España no se puede poner de perfil ante estas violaciones. Y tiene que defender los intereses de una ciudadana presa por el Estado de Israel desde hace más de dos meses bajo acusaciones construidas. Hasta el momento la reacción del gobierno de España ha sido pedir, solicitar... Por favor, la mejora de la, de la situación de Juana Ruiz Sánchez. La mejora de la situación de Juana Ruiz Sánchez pasa por su inmediata liberación y es en ello lo que tiene que presionar el gobierno de España. Con diplomacia, sí, pero del lado de los derechos humanos y de la legalidad internacional. No nos podemos poner de perfil ante este atropello y estas violaciones de los derechos humanos. A su vez, pedimos al gobierno de España que presiona al Estado de Israel para que cese en su política racista de apartheid y de ocupación contra el pueblo palestino. El pueblo palestino lleva ocupado desde hace más de 50 años bajo unas políticas de apartheid racista en una intención clara en una estrategia de limpieza étnica del pueblo palestino. De nada servirá dentro de 50 años hacer 40 películas ...para describir el horror que hoy se vive en Palestina... ...lo mismo que existe con el nazismo... ...es ahora que tenemos la oportunidad... ...de parar esta barbarie en Palestina... ...y en muchos otros territorios... ...no podemos estar bajo... ...no podemos estar del lado de la legalidad internacional y mirar ...para otro lado, bajo los, ante los atropellos... ...que está sufriendo el pueblo palestino... ...nos encontramos frente a la sede del Partido Socialista... ...porque... Juana Luis Sánchez, cooperante española, lleva más de dos meses secuestrada por el Estado de Israel bajo falsas acusaciones. Por ello, exigimos la inmediata liberación de Juana Luis Sánchez, cooperante española presa en Israel desde hace más de dos meses. Exigimos igualmente la liberación del resto de las personas detenidas en el transcurso de esta nueva operación de acoso hacia la organización de terrorismo. Exigimos al Estado de Israel el respeto del derecho internacional humanitario y a los derechos humanos de la población palestina. Israel, poca fe tenemos en que vaya a cambiar las políticas hacia el pueblo palestino y las políticas internacionales. Por ello es necesario que la comunidad internacional, la, la, Organización, Nacional, la Organización de Naciones Unidas presione al Estado de Israel para que cumpla la legalidad internacional y cese en esta estrategia de limpieza étnica y de expulsión del pueblo palestino de las tierras que legítimamente habitaban. De nada sirven 40.000 resoluciones si no se hacen cumplir. La comunidad internacional debe plantarse tajantemente ante las políticas de apartheid y ocupación del Estado de Israel. Se consiguió parar el apartheid en Sudáfrica. Mañana debemos evitar, o sea, debemos conseguir parar el apartheid en Palestina. El silencio del gobierno es cómplice de apartheid. El silencio del gobierno, cómplice de apartheid. El silencio del gobierno, cómplice de apartheid. del gobierno. Nos encontramos frente a la sede del Partido Socialista de Santander para exigir la inmediata liberación de Juana Ruiz Sánchez, cooperante española presa desde hace más de dos meses, secuestrada por el Estado de Israel. Secuestrada bajo falsas acusaciones y sin la más mínima garantía jurídica. El Partido Socialista, como partido en el gobierno, responsable además de asuntos exteriores, debe presionar para que se cumpla la legalidad internacional y se garantice los derechos de Juana Ruiz Sánchez, cooperante española presa por el Estado de Israel. Juana Ruiz Sánchez es trabajadora cooperante en una organización sanitaria que opera en territorio palestino, la Her World Committees. La General Committee realiza actividades como llevar prevención sanitaria a las aldeas de Cisjordania, vacunar a los niños y niñas de Jerusalén Este, que el Gobierno israelí se ha negado sistemáticamente a vacunar, con un ejemplo más de la política de apartheid racista del Estado de Israel. La General Committee se responsabiliza de actividades como Realizar campañas de información y formación de innumerables cuestiones relacionadas con la salud, con los hábitos sanitarios y con la prevención de las enfermedades más comunes en la zona. Atender gratuitamente al 40% de los pacientes en las 14 clínicas que tienen en territorio bajo autoridad palestina y otras actividades por el estilo que difícilmente podrían considerarse sospechosas de constituir ninguna clase de delitos. Por ello consideramos que es imposible que los proyectos financiados por la cooperación en nuestro país puedan tener ningún diso de activo, ya que la cooperación española, mayoritariamente pública, obliga a la realización de las actividades previstas y la justificación completa de la financiación de los diferentes proyectos que se han llevado a cabo con nuestro apoyo. El Gobierno de España no se puede poner de perfil ante este atropello de los derechos de Juana Ruiz Sánchez, cooperante española secuestrada por el Estado de Israel bajo el mandato de un tribunal militar. Por ello exigimos la inmediata liberación de Juana Ruiz Sánchez. Exigimos igualmente la liberación del resto de las personas detenidas en el transcurso de esta nueva operación de acoso hacia la organización GERD World Committee.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 Especialmente exigimos al gobierno español, por la parte que nos toca, que tome cartas en el asunto y presione cuanto está en su mano para lograr la liberación de Juana Ruiz Sánchez con carácter inmediato. Por ello nos encontramos frente a la sede del Partido Socialista de Santander, como partido en el gobierno y responsable de asuntos exteriores. No nos podemos poner de perfil ante este atropello de los derechos de la ciudadana española cooperante en Palestina, Juana Ruiz Sánchez, presa desde hace más de dos meses, secuestrada por el Estado de Israel. Bueno, nos encontramos concentrados una vez más, última frente a la Sede, Partido Socialista como partido del gobierno de España responsable de asuntos exteriores para exigir que tome cartas en el asunto ante el atropello de los derechos de la cooperante con nacionalidad española Juana Riz Sánchez, secuestrada por el Estado de Israel desde hace más de dos meses y sobre la que pesan falsas acusaciones de todo infundidas. Por ello queremos hacer saber a la población General Y en especial a los afiliados y militantes simpatizantes del Partido Socialista que el Gobierno de España, el único movimiento que ha hecho para garantizar el bienestar y la seguridad de Juana Ruiz Sánchez, presa desde hace dos meses por el Estado de Israel, ha sido el pedir por favor que se mejoren sus condiciones. Estas condiciones eran unas condiciones de incomunicación absoluta durante casi un mes en la que su familia no ha podido saber absolutamente nada sobre su estado, ni siquiera dónde se encontraba presa. Juana Ruiz Sánchez ha sido trasladada de prisión en prisión israelí. Afortunadamente, cuando nos han mandado un mensaje, Juana Ruiz Sánchez ha podido hacer llegar un mensaje a través de la abogada de otra compañera palestina presa con ella... Y nos ha comunicado que está bien, que tiene muchas otras compañeras con ella en la cárcel y que actualmente se encuentra bien. Pese a ello, nos encontramos muy preocupados por el estado de salud de Juana Ruiz Sánchez. Pues Juana Ruiz Sánchez padece de alguna enfermedad, aparte de que tiene una edad que no es para estar presa en una cárcel israelí, en la que poco o nada se garantizan las, las condiciones de seguridad de, de, de los presos allí. Aún menos cuando Juana Ruiz Sánchez es cooperante, exclusivamente cooperante y sobre la que pesan falsas acusaciones en una intención del Estado de Israel de perseguir y amedrentar a la cooperación con el pueblo palestino. Por ello, exigimos la inmediata liberación de Juana Ruiz Sánchez, cooperante con nacionalidad española presa, secuestrada por el Estado de Israel.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 No obstante, poco importa que han sido financiados por la cooperación española, pues hace 10 años se bombardeó un aeropuerto entero en Gaza, financiado con cooperación europea, en una, en una operación más militar de Israel, asesina, y no pasó nada, no hubo ningún reclamo. Exigimos al gobierno español que tome cartas en el asunto y presione cuando esté en su mano para lograr la liberación de Juan Arriz Sánchez, cooperante española, presa, secuestrada en Israel. Reclamamos su liberación con carácter inmediato. Hacemos un llamamiento a todas las personas y organizaciones que luchen por los derechos humanos en general y por los derechos del pueblo palestino, en particular que se sumen a las protestas que se están llevando a cabo diciendo que el gobierno de España tome cartas en el asunto y haga cuanto esté en su mano para que pronto tengamos a Juana Ruiz Sánchez entre nosotros. Muchísimas gracias a todos y todas por venir, nos vamos a despedir, Metemos desgraciadamente con un hasta luego, aunque pues esperemos que Juana de Sánchez eh, sea puesta a libertad con la, con la mayor inmediatez posible y, y podamos verla y no tengamos que hacer manifestaciones por esta temática. ¡Juana libertad! ¡Juana Libertad, Juana Ruiz, libertad, Juana Ruiz, libertad, justicia y dignidad, Palestina vencerá, justicia y dignidad, Palestina vencerá, justicia y libertad, Palestina vencerá, justicia y libertad, Palestina vencerá. Libertad, Palestina vencerá. Muchas gracias.